A Emanuel! Manuel, le haces un golpe y te entornas. Es que, pero una vez que derrumbe a una maqueta y no la compras pues ya está. Si no las compras, no las compras y fide la historia. Pero tienes que vaisas. Discas. Una un No, no, yo a mí ponemos una casalleta. ¿Una casalleta? ¡Eh, Rubén! ¡Eh, Rubén! ¡Eh, Rubén! Ahí va, una casalleta. ¿Qué? ¿Ya le la maqueta? Una macheta, tú. Mira allí cómo está. ¡Eh, favor, ahora 11 euros. ¿Estás loco? 11 euros, en una cazalla. Un por una cazalla. El texto no te lo querías perder, chaval. <risa> <risa> <risa> Hola, derrumbes y derrumberes. Estás por el vídeo. Y necesitéis la vuestra ayuda para que el proyecto siga posible. Y este Nadal, ¡Regaleo un Rubén! Siempre están de movido, gustando a los fumetas sin ninguna compasión. Y es una obsesión, y es un vicio, siempre que te vendes